Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish Y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar videos eliminados de su iPhone, ¿ok? Aquí voy a entrar en la aplicación de fotos Y aquí en la aplicación de fotos tenemos una sección que se llama Videos, ¿ok? Como pueden observar, si accedemos a los videos Solamente tengo 9 videos, ¿ok? Que son estos que están acá pero hay dos videos que he perdido Uno es de una videoconferencia que tuve en alguna aplicación Y también tengo otro video perdido, eliminado, que se borró en alguna oportunidad De lo que vienen siendo las luces de la ciudad en el mes de diciembre Vamos a tratar de recuperar esa información de una manera súper fácil y súper sencilla Bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta Para este proceso vamos a utilizar nuestro software llamado UltData IOS que nos va a permitir precisamente a recuperar los videos eliminados o perdidos del iPhone ¿ok? de una manera súper fácil, súper sencilla recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video ustedes simplemente descargan el programa, lo instalan en la computadora Obtienen la licencia y registran la licencia. Una vez que hayan registrado la licencia con el programa van a ejecutar el software como administrador. A partir de este punto ya el iPhone tiene que estar conectado con el cable USB. Si no lo han conectado lo pueden conectar en ese preciso momento. Aquí el programa nos da distintas opciones para recuperar desde iTunes, desde iCloud. Podemos reparar el sistema operativo, incluso podemos respaldar y restaurar alguna aplicación y eso está espectacular pero a nosotros nos interesa recuperar los vídeos en esta oportunidad para eso vamos a darle clic a esta opción que dice recuperar desde dispositivo ios le damos clic allí necesitamos ya tener nuestro teléfono conectado si no lo tenemos conectado lo conectamos en ese momento una vez que nosotros conectemos el teléfono con el cable usb el programa va a detectar nuestro dispositivo conectado ahora aquí vamos a seleccionar eh, la información que deseamos recuperar que para este ejemplo a nosotros nos interesa recuperar solamente son los videos. seleccionamos videos grabados pero recuerden que aquí ustedes pueden recuperar fotos pueden recuperar notas de voz pueden recuperar historial de safari, contactos, mensajes, historial de llamadas documentos eh, archivos de whatsapp mensajes de whatsapp, bueno de todo pero bueno, en este ejemplo vamos a seleccionar videos grabados y ya luego le damos donde dice iniciar análisis. Ahora, lo que va a hacer el programa de Uldata, primero es analizar el dispositivo. Entonces aquí esperamos a que finalice. Ya luego de que el programa haya analizado el teléfono, se va a encargar de analizar la información. Y ya una vez finalizado, vamos a ver esta pantalla, ¿ok? Aquí de hecho eh, podemos cerrar este mensaje, este diálogo eh, en la X, ¿ok? Y bueno, ya aquí podemos visualizar de una mejor manera la información. Una vez que haya finalizado la búsqueda, aquí vamos a poder visualizar todos los videos que el programa nos ha encontrado. Fíjense que acá nos da la opción de recuperar los videos eliminados. Y aquí nos los marca con una papelera en rojo y en una sección que dice eliminado. Ya más abajo, bueno, podemos visualizar los otros videos que nosotros tenemos Perdidos En el teléfono O que tengamos en alguna carpeta en especial Pero esta sección De eliminados Es la que nos interesa Y aquí vamos a seleccionar El o los videos que queramos recuperar Ok Y ya luego le damos donde dice recuperar al PC Ya luego seleccionamos Una ruta de acceso rápido Como por ejemplo el escritorio Que es la carpeta en donde se va a recuperar la información Le damos en aceptar Y esperamos a que lo que viene siendo eh, el programa se encargue de realizar la exportación Luego que nos indique que la recuperación ha sido exitosa Le podemos dar clic en aceptar y listo Y aquí podemos cerrar el programa de Uldata Porque pues ya no lo vamos a utilizar, al menos no de momento Y ya como pueden observar nos crea una carpeta del programa Con el nombre del programa Uldata Simplemente abrimos la carpeta y aquí en la carpeta vamos a tener separado los dispositivos, que en este caso tenemos el iPhone. Ya luego nos va a separar en cada dispositivo las fechas de las copias que nosotros realicemos. En este caso hoy es 31 de agosto. Entonces seleccionamos la carpeta con la fecha y también vamos a seleccionar videos guardados, que en este caso es lo que hemos recuperado. Y listo, y aquí van a estar los videos Tenemos los dos videos que les acabo de mencionar Que les mencioné hace rato Que en este caso es la conversación Con la videoconferencia Y tenemos el alumbrado Ok, de nuestra ciudad Bueno, ya después de acá Nosotros podemos abrir los videos Y visualizarlos para verificar Que se reproduce y que tiene la calidad correcta Ok, aquí podemos reproducir el video Podemos Ver eh, las luces de la ciudad, ok, de nuestra ciudad, que bueno, esto lo hacen en diciembre Y bueno, también tenemos el otro video que también hemos recuperado Que en este caso es simplemente una conversación, ok Y bueno, listo, ya como pueden observar el programa funciona Hemos logrado recuperar los dos videos sin ningún problema